Gracias, saludos. Palmo, palmo, cubriendo esta contienda electoral. Telenor, miren, me encuentro en una comunidad de Castillo, eh, precisamente en el cruce de Maguá. Y precisamente en estos momentos se han paralizado eh, las votaciones debido a que están apareciendo boletas marcadas. Vamos a preguntar a algunas personas, ¿qué es lo que está pasando aquí que paralizaron la, las votaciones? Bueno. Según el presidente de la mesa dice que las boletas están saliendo con rayones, pero se está resolviendo eso. ¿Están, están eh, reunidos? Sí, están reunidos. Una comisión de la Junta de Electoral. Pero eso va a votar y con Dios adelante. Bien, seguimos señores aquí. Eh, pues, la gente pues, eh, en estos momentos eh, está paralizado, lo que son las votaciones en el recinto. De la escuela primaria del cruce de Magua. ¿Cuál es la situación? Con la boleta marcada. No, Y esto no ya. se resuelve. No vamos a comer esta mesa me sí, la, aquí. la cadena va a coger. Aquí. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando con la situación? ¿Qué es lo que está pasando con la situación? Se está paralizando aquí la votación. El proceso aquí ha sido paralizado porque hay una anomalía con las boletas presidenciales. Y los marcadores tienen problemas también con, con, la, con la descarga de la tinta. Entonces por eso se ha optado en detener el proceso hasta que la Junta venga y resuelva esa situación. ¿Cuál es el sitio que se ha detenido? ¿Aquí no, no, no, Castilla? no, solamente aquí. Me dice que, yo que sé. en otro sitio hay problemas también? Hay problemas de esa naturaleza porque las no, no, la la boletas están apareciendo premarcadas, Básicamente la casilla presidencial correspondiente al partido del PRM y su candidato. Y estamos tratando de analizar la situación, a ver lo que hacemos. ¿El nombre es ¿Cuál es? Juan Francisco Mejía. ¿Usted qué? Okay. Su, su sustituto del delegado ante la Junta. Ok, bueno, señores, esta es la situación que tenemos aquí en una de las comunidades del de municipio de Castillo. Directamente desde Castillo, provincia Duarte, Pedro José Tifá. Mira, Pedro